Este, desde Bogotá, Colombia, ellos nos, nos volvieron a decir que no nos preocupáramos que el récord seguía siendo indudablemente de los músicos mexicanos y especialmente de los músicos poblanos. Entonces esta aclaración si la queremos dejar bien enfatizada por, por, la, por la nota periodista. Correspondía a gusto pero afortunadamente para nosotros los músicos del país no quisieron tanto, <tose> mi alma ...10, El primero que nosotros hicimos, de 38, fue el... de 30 horas de música continua festejando este, su récord o sea, ellos a las 30 horas estaban, según ellos, rompieron su récord y fueron a 120 20 horas sí. por una pues sí. Este, el año pasado que inclusive oh, de, de... que soñé. ...nada más para, para poder hacer. Si lo seguimos haciendo por días, eh, definitivamente va a, va, a, va a cambiar un la te música? <risa> parte de la situación social, que, que sentimos que es una situación social importante, porque hemos demostrado al mundo que México es más grande que sus problemas, y que la gente en México puede llegar a divertir. Favor. Bueno, yo que soy viejito, esta balada es de un señor que ya llegó seco bailando. Uh, más le gusta la gana, subiendo toda, de pena mamma mía, hay que sus amigos que estén presentes. El amor es camina el, el río. 270 horas de diversión, señor. 270 horas de este gran apoyo con un gran contenido social de los músicos de todo nuestro país y de más allá también que en ocasiones vienen. De manera que ves, es muy... ¡Ajá! Mi gran corazón Para que cuando vuelvas, para cuando vuelvas y no me dejes solito, para que y me den ganas de llorar, para cuando Aquí te traigo mis ritmos paraos y no encuentro ninguna razón Sé muy bien, yo no te ofendo Ya sacaron boleto para ir al partido del pueblo, venga la guia Si vienen a dormir, a salgan fuera de aquí Porque esta canción ¿Cómo están? Platicando como siempre Si no eres tú, te busco en el mundo azul, mi cumbre de amor eres tú, yo le quiero conocer, antes eres tú, o oh, tú, o oh, oh, tú, tal vez eres tú, o oh, tú, o oh, tú, queremos algo bella y es que me va a llenar. Solo hay de Eso es Segunda Dinastía Que se vea, órale, ¡Qué Esta historia de un remolio, todo el día una vez a ver. Pero ahora los que no se lo saben lo van a aprender. la sombrada se asomó de pronto con su cara llena de curiosidad y saber el baile de y sí, no mama, ahora, de a de baldas y colores. Oye mamá, ahora lo veo. Tenemos al camarógrafo y a su suplente. ¡Ay, Ay, y Digo, ven, ven, ven. E invitarlos, si ustedes se los piden con un aplauso, para el año. Dime algo, baby, ya no me acaso.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 Pues ya está la, la madrugada madruga. ¡Vaya! Sentimos hace diez años atrás Y decides reanudar nuestra pasión Rara de cuero Oye Martelena, no lo pienses tanto El príncipe, la voz de... Está abierta a darme lo que no pude encontrar, todo antes soy como. Yeah. Gracias, ¡Gracias! ti, No Quiero verte llorar, ni quiero que pases pena. Despreciaste mi cariño cuando yo te lo entregaba. Con las uñas, con los dientes, sabía buscar al amor. Que no sea y no puedo... Hola, ¿qué pasó con ese aplauso? Que se haya más fuerte, claro que sí, gente de Puebla. Queremos decirle que los queremos mucho. Ustedes es un público muy. Estás fingiendo, estás fingiendo que me quieres y que Así que se pueden sentar un poquito para que nos vean. Ok. Vamos a hacer una cosa. Ya valió madre, ¿sí? Sí, sí, sí, sí. Y ahora, ahora el que lo carga va a ser piezas dominales, así, ¿ok? Así es que vamos a ver, muchachos.